Hola, ¿qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a las informaciones más importantes aquí en Noticias de Última Hora y Noticias Internacionales Mundo. Muchísimas gracias por su audiencia tanto en esta plataforma, también como en nuestra página Noticias Internacionales Mundo. Aquí está todo el contexto de las noticias. Noticias Internacionales. Director de la OTAN habla del futuro de Ucrania con el bloque militar. Pero sobre todo porque espero que los aliados de la OTAN vuelvan a comprometerse con la OTAN por durante el tiempo que sea necesario y anuncien y que vuelvan a comprometerse a continuar brindando un apoyo militar sustancial que permita a Kiev prevalecer sobre o como una nación soberana e independiente. Spice X fracasa en el lanzamiento del cohete Starship en Boca Chica, Estados Unidos Turquía realiza pruebas exitosas del dron furtivo Kisyslenma Submarino del Norte fue obligado a salir a la superficie del Estrecho de Ornus y fue expulsado por la Marina Persa El Pentágono niega las acusaciones el Presidente del Norte envía mensaje a los incrédulos del cambio climático Quiera que piense que el calentamiento global no existe? Que pase un rato conmigo, hombre que viaje a todos los incendios importantes en los que he estado mandataria de la Federación, dice que la multipolaridad seguirá creciendo inevitablemente. Esta tendencia es mundial hacia la multipolaridad, es inevitable, solo va a intensificarse. Los que no lo entiendan y no siguen esta tendencia perderán. Es un hecho absolutamente obvio, tan obvio como la salida del sol. No hay nada que podamos hacer al respecto. Nuevo informe, entrega Rusia sobre la operación militar en Ucrania. ¿Meteorito satélite caído o qué fue lo que pasó con un destello de luz que surcó el cielo de Kiev? Marco Rubio acusa al presidente de Colombia de de ser un agente del caos. Establemente después de muchos años de cooperación, ahora tenemos un presidente en Colombia que viene a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden y pedirle que esta administración suavice las sanciones en contra de Maduro, incluso relaciones con un narco dictadura de Maduro. Perú también le responde a las declaraciones de Petro sobre la carta democrática y la situación de Pedro Castillo. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial. La cadena Fox acepta pagar indemnización a empresa de votaciones en el norte por información errónea para evitar ir a los estrados judiciales caso que se remonta para el 2020 en plenas elecciones con los candidatos Donald Trump y Joe Biden. En el Congreso colombiano preparan proyecto de ley para castigar a los infieles, ya les tengo detalles. Los invito a que se queden hasta el final del video y aquí está el contexto de las noticias para el día de hoy, aquí en este nuevo segmento informativo de Noticias de Última Hora y Noticias internacionales Mundo. Damos paso a toda la información, Noticias Internacionales. Escuchen este tema que nos parece importante y que está sucediendo en el norte, sobre todo luego de unas grandes batallas legales que se han dado en la justicia del norte y todo tiene que ver con el pago que aceptó dar la cadena de televisión del norte, estamos hablando de Fox News para evitar ir a juicio con la empresa encargada de los sistemas de votaciones en el norte en las pasadas elecciones y que según los informes occidentales que estamos viendo, la cadena de noticias Fox presentaba noticias falsas sobre el manejo de los máquinas o de los sistemas de votación. Estamos hablando de Infinitum. La cadena acusaba a la empresa de haber realizado un supuesto fraude en las votaciones del 2020 para favorecer las versiones del entonces candidato Trump. Recordemos que el expresidente Donald Trump siempre ha dicho que hubo fraude en las elecciones y que las máquinas utilizadas en pocas palabras estaban influenciadas por las corrientes del chavismo y que todo esto era culpa de Venezuela. La cadena, según lo relatan medios que investigan el caso, inflaron el tema y... Con esto el tema de la imagen de la cadena queden entredichos sobre todo porque fueron ellos mismos que han aceptado que no tenían la razón de ir a pelear en los estrados judiciales con la empresa Dominion Voting System. Y ahora el acuerdo para evitar ser empapelados o ser enjuiciados los lleva a pagar la medio bobadita de 785 mil millones de dólares, es decir, un poco... Casi un poco de un billón de dólares a la compañía Infinitum que se fueron hasta las últimas consecuencias y comprobaron que no tenían nada que ver con el fallecido Hugo Chávez. La cantidad es algo menos de la mitad de la indemnización que buscaba Domino que presentó en marzo del 2021 la demanda contra el canal conservador por sus denuncias en respaldo al expresidente Trump de que la empresa había manipulado las elecciones presidenciales en las que se impuso el demócrata Biden la verdad importa, dijo el abogado Justin Nelson el abogado de Dominion al dar a conocer el monto del pacto, las mentiras tienen consecuencias, insistió en declaraciones a los periodistas tuvieron que aceptar y pagar el daño que causó Fox por los rumores que dicen que son irreparables y esto sucedió en Estados Unidos ante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 Muchísima atención porque en las últimas horas el presidente de la federación ha dicho que la tendencia de la multipolaridad seguirá fortaleciéndose y esto será tan obvio como el amanecer. Esto ha dicho el mandatario de Siberia. La tendencia mundial hacia la multipolaridad seguirá aumentando y los que no quieran seguirla inevitablemente perderán. Fue lo que dijo este jueves. El eh, presidente Putin en una reunión gubernamental, cito las palabras, la tendencia hacia la multipolaridad, es el mundo inevitable, solo va a intensificarse, es solo un hecho absolutamente obvio, tan obvio como el amanecer, no hay nada que se pueda hacer al respecto, afirmó Putin. 34, 30, 30. Esta tendencia...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 El líder ruso señaló que quienes no entiendan este hecho y traten de impedir esta tendencia terminarán como perdedores y solo se enfrentarán a problemas adicionales de los que ya tienen bastantes enfatizó. El director de la OTAN, James Stoltenberg, se reunió con Zelensky. Recientemente hablaron de los temas apoyo militares y el futuro de Ucrania con el organismo militar. Estas fueron las declaraciones del director de El Bloque.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 o como una nación soberana e independiente el director de la OTAN habló de los apoyos que son importantes para el país de Zelensky por parte de Occidente también espero que los aliados de la OTAN en la cumbre del lugar con la presencia del presidente Zelensky acordemos fortalecer aún más este paquete de ayuda de la OTAN para Ucrania con aún más apoyo de Occidente y luego por supuesto reconocer que asimismo habló de la importancia de plantear la membresía allí por parte de Ucrania el presidente Zelensky planteará el tema de la membresía de garantías de seguridad esto ocupaba un lugar destacado en la agenda de la reunión y también en el periodo y los preparativos para las cumbres de Vilnius hacia la otra. por último habló del futuro de Ucrania con el organismo que dirige el futuro de Ucrania Ucrania está en la familia Euroatlántica, en el futuro de Ucrania está en la OTAN. Todos los aliados están de acuerdo en que al mismo tiempo el enfoque principal de la alianza de los aliados de la OTAN está con Ucrania. Recientemente se conoce por informes del Ministerio de la Defensa de la Federación sobre nuevas arremetidas con artillería pesada por parte de las AFU Aldones. Allí perdió la vida una mujer. De otro lado, desde la misma cartera de la defensa, se está informando que los sistemas de defensa aérea de Rusia derribaron un avión Sub-25 de ataque ucraniano en la región de Zaporilla. Según la información que ha entregado el representante prorruso de la administración de esta región, los sistemas de misiles antiaéreos Buk-M1 efectuaron la defensa de la zona impactando la aeronave ucraniana que tenía como objetivo el ataque a zona de puntos militares del ejército ruso. Según la información, el piloto logró eyectarse y es buscado por los efectivos del ejército ruso. El 19 de marzo, la cartera de la defensa rusa también dieron a conocer sobre el derribo de otro avión Sub-25, pero esta vez en la zona de Ubledar. Pero veamos qué está pasando en Bakhmut. Según los medios eslavos, al parecer el grupo de Prigozin está llevando su misión contra las tropas afu en seis direcciones diferentes y se afanan por tomar las vías de los suministros de las tropas en el oeste de la zona que está apurando el ejército ruso por su eh, control según la información que está siendo entregada por el ejército ruso los Wagner controlan al menos el 90% de Bakhmut que en este momento estaría bloqueado desde el norte y desde el sur aquí lo preocupante es que según los expertos cuando ya todo esté controlado por el ejército ruso y los Wagner van a hacer un embolsamiento van a rodear toda la urbe y allí quedarán miles de soldados que quedarán rodeados sin posibilidades de resistir ante la avanzada de la Federación. Desde Kiev han dicho que tropas eh, ucranianas estarían abandonando posiciones de esta zona ante la crítica y difícil situación y la poca resistencia que pueden ofrecer. Respecto al avance de los Wagner, se habla que las fuerzas ucranianas en la zona de Chasov Yar, donde el grupo de asalto intenta avanzar, están realizando con ataques ...para repeler la avanzada de los rusos en la vía de Kormovo. En las últimas horas se ha conocido que el ejército de la federación ha tomado medidas para cortar el sistema de transmisión de datos al ejército de Ucrania a través de los satélites Starlink. Según el contexto de la información, se habla del sistema de guerra electrónico ruso Tobol y estos datos fueron suministrados por los eh, documentos que fueron filtrados... Pusieron al descubierto hace poco que era información confidencial del Pentágono. Según estos datos, dice que este sistema de guerra electrónica ha puesto en aprietos a las AFU, sobre todo que crea muchos problemas para el tema de la transmisión de datos desde los satélites Starlink, según el portal Primavera Rusa. Las últimas horas, mucha atención porque se produjo un destello brillante sobre el cielo de Kiev. Hasta el momento que estamos grabando el video, no había sido claro qué causó el fenómeno, pero se cree que pudo haber sido provocado por la caída de un satélite de la NASA o en su defecto un meteorito. Hay videos que han sido publicados en las redes en donde muestran este fenómeno que brilló este miércoles en el cielo de Kiev. Los residentes de la capital ucraniana informaron de que tras el destello se oyó una explosión en la ciudad, se declaró enalegable. Aérea. De momento no está claro qué causó el fenómeno. Sergei Popko, quien es el administrador militar de la ciudad de Kiev, dijo que esto fue el resultado de la caída de la Tierra de un satélite de la NASA obsoleto de 270 kilos, el Ruben Ramatic High Energy Solar, eh, para evitar víctimas por la caída del escombro, se emitió una. Aérea, La defensa aérea no se activó, señaló el funcionario. Sin embargo, la Fuerza Aérea Ucraniana no confirmó la información de que el objeto caído fuera el satélite Resi. La NASA desmintió los rumores sobre la caída de un satélite estadounidense sobre Kiev, ya que el Resi sigue en órbita, declaró un representante de la agencia espacial Riano Bosti. Estamos rastreando un satélite de la NASA llamado Resi que está actualmente y permanece en órbita. El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andrés Diermark, escribió en su canal de Telegram que el destello estaba relacionado con el trabajo de la defensa aérea ucraniana, pero más tarde borró el mensaje. A su vez, los analistas del centro Alfa Centauri señalan que aunque... Es cierto que un satélite de la NASA debería entrar hoy en la atmósfera. Su trayectoria estaría muy lejos de Ucrania, por lo que en su opinión el destello fue provocado por un meteorito. Aún no existe una versión oficial sobre qué causó el destello y dónde cayó el objeto.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 un fracaso colosal. Otros apoyan la idea de seguir en el aprendizaje para conseguir los objetivos por parte de la empresa de Elon Musk. ministro de Asuntos Exteriores ruso Sergei Larrop ofreció este jueves una rueda de prensa en el que detalla los resultados de la visita a Cuba. En esta misma jornada, el funcionario se reunió con su homólogo cubano Bruno Rodríguez y el presidente del país Miguel Díaz-Canel en La Habana. El funcionario de Davos señaló que en, en la reunión abordaron todo un complejo temas de relaciones bilaterales, discusión de ámbitos nacionales en los que pueden desarrollar y aumentar la cooperación comercial y económica. Durante la estancia en Venezuela, Lavrov aseguró que compartirá su experiencia con el país sobre cómo minimizar el impacto de las sanciones occidentales del norte diciendo que es un país que se puede hacer trampas en cualquier momento en referencia cuando la OTAN se expande hacia el este. En la clave regional, Lavrov defendió las gestiones de los aliados regionales y dice que no quieren volver a depender de nadie eso sí, ofreció aumentar la cooperación bilateral con países como Cuba, Venezuela o Nicaragua en materia comercial pero también, por ejemplo, desarrollando alternativas al sistema de pago suite esta es la segunda parada de la gira de la que comenzó en Brasil y que tiene previsto pasar por Cuba, Nicaragua al igual que hizo durante este encuentro con el presidente Lula da Silva en Brasilia eh, allí Lula ha insistido en que Rusia quiere poner fin al conflicto en Ucrania, pero bajo los parámetros de la carta de la Uno y no de los de Occidente. Aunque todavía no está dicho que este dron furtivo o avión no tripulado más avanzado que está construyendo Turquía, el dron que del que estamos hablando es el dron de combate turco Bayraktar Kisilelma, ha completado recientemente con éxito otra prueba de vuelo. Se dicen de este avión no tripulado furtivo que presuntamente estaría en la lista de ayuda militar que entregaría Occidente para el ejército turco de Ucrania, pero todavía falta esa confirmación lo que les estamos hablando es que se trata del primer vuelo de Bayraktar Kisilelma a velocidades más altas y con el tren de aterrizaje cerrado la compañía de defensa turca Baykar sigue probando su avión de combate no tripulado Kisilelma y realizó esta semana su quinta prueba exitosa de vuelo y de identificación del sistema se trataría del primer vuelo Bayraktar Kisilelma a velocidades más altas y con el tren de aterrizaje cerrado cerrado que se retractó automáticamente en el fuselaje después del despegue como parte del desarrollo el aparato también realizó sobrevuelos rápidos a baja altura el dron según la información se está desarrollando como un avión de combate no tripulado sigiloso con características similares a los cazas tripulados con un peso máximo de despegue de 6 toneladas se prevé que el aparato tenga una carga útil de 1500 kilogramos y haya sido concebido para realizar misiones aire-tierra y aire-aire se prevé que el dron tenga también la capacidad de transportar cargas y por lo tanto ha sido diseñado para aterrizar y despegar en pistas para aterrizar y despegar en pistas cortas además espera que opere desde el buque de asalto anfibio TCG Anadolu. Aquí lo que faltaría esperar si se llegase a dar esta ayuda militar que entregaría Turquía a Occidente para ser enviada a Ucrania es que llegue al campo de batalla para probar si verdaderamente es un avión sigiloso. ¿Por qué lo decimos? Por las estadísticas que se han presentado en las últimas horas por parte del de Ministerio de la Defensa de Rusia en donde se dice... Que solamente el sistema de artillería rusa Han derribado más de 100 drones Bayraktar TB2 turcos Recordemos que los sistemas antiaéreos rusos Son capaces de detectar y destruir Drones minúsculos, aviones declarados Muy sigilosos por otras fuerzas Incluso se habla que hasta los S-300 Que hasta los S-300 Cazaron naves sigilosas Aparentemente indetectables Dicho por sus mismos constructores en Yugoslavia Y ahora el tema de ser eficaces o no creemos que depende mucho más de los sistemas de defensa que de las mismas aeronaves furtivas así como está la situación actualmente con el conflicto entre Rusia y Ucrania y muchísima atención porque en las últimas horas un senador del norte les estoy hablando de el senador republicano Marco Rubio arremetió contra el presidente de Colombia eh, mediante un mensaje a través de su red social. Estamos hablando de que acusa a Petro Marco Rubio como un agente del caos y le pide a Biden que tenga un poco de cuidado. El congresista por el estado de Florida aseguró que el objetivo aparente del mandatario es la paz, pero solo está sembrando un desastre. Según la AP, el senador Marco Rubio cargó este jueves contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, al acusarlo de ser un agente del caos, al tiempo que lanzó una advertencia al mandatario Joe Biden. A través de un artículo de opinión titulado Biden Cuidado, el colombiano Petro es un agente del caos, publicó en vísperas de la reunión entre ambos Rubio aseguró que, si bien el objetivo aparente del mandatario latinoamericano es hablar de la paz total, el propósito real sería sembrar desastre no solo en Colombia, sino también en la región. Para el congresista, Petro se presenta como un reformista populista que promete a los colombianos un gobierno de esperanza, pero que ahora ha llegado a al norte como un agente del caos para hablar directamente con Biden en la Casa Blanca. El legislador republicano incluso se refirió a Petro como un supuesto cooperador de tiranos en la región al aludir las relaciones que tiene Bogotá con los gobiernos de Venezuela y Cuba. A su parecer, los motivos de Petro para mantener contacto con Cuba y Venezuela es que ambos regímenes usan su influencia sobre el ELN a favor de Colombia. No obstante, considera que estos gobiernos a los que califica de dictatoriales no tendrían nada que ganar si contribuyen a reformar la estabilidad en la región. En ese mismo tono rubio calificó a Petro de irracional, absurdo e ingenuo por querer mediar. En las negociaciones entre el gobierno de Venezuela, que las cataloga como estancadas, y una facción radical de la oposición. Según el congresista... Todos los demás países del mundo, incluyendo la Santa Sede y Suiza, saben que Maduro no hará concesiones. Y la cereza del pastel, añadió Rubio, es que Petro también se ha unido a la fila de las voces pro-China en la región. El senador cargó contra el proceso de paz total de Petro para poner fin al conflicto armado para el congresista. Las conversaciones con la guerrilla del ELN y las disidencias de la Farc son un ejemplo obvio y atroz de que el mandatario colombiano es un agente del caos. Rubio asegura que la actual política de Petro solo habría generado ataques contra el gobierno y eliminación de militares porque en su criterio el mandatario está negociando con terroristas y actuando desde una posición de debilidad El presidente Biden debe recordar todo esto en la reunión de este jueves con Petro Cuando hablen de cooperación en materia de seguridad y narcóticos debería presionar al presidente colombiano para que reconsidere la establecer sus fallidas conversaciones de paz sostuvo el artículo El senador agregó que lo más importante de la reunión entre estos dos mandatarios es que el mandatario del norte no ceda a ninguna de las demandas del presidente colombiano, entre ellas la suspensión del acuerdo de extradición o un incierto, nocivo acuerdo climático. Y paralelo a estas declaraciones, estamos mirando hacia Perú. Allí hay un impasse entre Perú y Colombia que continúa alargándose. Pronunciamientos recientes del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la destitución del exmandatario peruano Pedro Castillo generaron indignación en el gobierno de boluarte El miércoles Petro acudió a la sede de la Organización de los Estados Americanos donde propuso rehacer la Carta Democrática Interamericana para fortificar los derechos políticos de los cuales puso como ejemplo el caso Castillo en donde dijo que la crítica no es hacia un lado sino mirar al otro, pero miramos Perú entonces no hay allí un presidente preso sin sentencia judicial sin sus derechos políticos, es decir en contravía de la Carta Democrática cuestionó el mandatario colombiano palabras que obviamente generaron molestias en Perú en la delegación peruana, cuyo representante permanente en la Organización de los Estados Americanos se retiró de la sección extraordinaria del Consejo Permanente. Lima se pronunció este jueves. Adrián en declaraciones a los medios locales, aclaró la posición del gobierno de Boluarte, en donde dijeron que el presidente de Colombia tuvo frases deplorables contra el sistema peruano y la institucionalidad democrática. Además, faltando a la verdad, se refirió a la situación jurídico-carcelaria de Pedro Castillo, dijo en la televisión de Perú. En esta misma entrevista en el canal estatal se refirió a la reacción del canciller o de la canciller Ana Cecilia Gerbasi, quien habló de inaceptable la injerencia de Petro en asuntos del Perú, en la OEA y en de la carta constructiva. Este jueves estaría prevista la sesión ordinaria en la OEA en la cual Adrián Sen representaría o presentaría un desagravio como respuesta en contra de Petro. Hasta el momento ni la cancillería colombiana ni Petro han contestado, pero el jefe ha manifestado que ante la declaración de la persona no grata que le endosa el Congreso peruano, seguirá denunciando el golpe de Estado contra Castillo. Claro que sí me interesa y lo estoy luchando. ...que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos. No hay allí un presidente preso sin sentencia judicial. Y de otro lado, muchísima atención, porque en las últimas horas nos llama mucho la atención... ...esta noticia de que se está preparando pues una ley en donde prácticamente le van a poner el corte a los infieles no más cachos señores van a castigar a los infieles en Colombia ¿de qué se trata? aquí habla de Karina Espinosa que es senadora del Partido Liberal ha presentado un proyecto de ley que busca castigar penalmente a las personas que sean infieles a sus parejas la senadora señaló que la infidelidad es un tema de salud pública afecta la vida de muchos y que debería ser regulado por el Congreso de la República de manera urgente de igual forma señaló que la infidelidad es una fuente de enfermedades y que por eso debe ser castigada. Es una especie de revelación. Contó la senadora que algunas experiencias personales influyeron en este proyecto de ley, pero que bueno, aún nos falta conocer un poquitico más a fondo. En el próximo video los próximos días estaremos investigando un poquito más acerca de esta noticia que nos parece interesante. A ustedes les agradecemos la audiencia. Los invitamos a que nos deje su comentario en la cajita de respuestas. Si son nuevos, a suscribirse a nuestro canal, a nuestra página y también a dejarnos su comentario de manera respetuosa. Suscribirse, activar la campanita roja de notificaciones. Recuerda que para mayor cobertura nos ayuda mucho la manito arriba. Un abrazo para todos. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido.